Mismo, ¿no? y, y que allí prácticamente que no hay libertad. En cambio nosotros podemos estar hablando de, de libertad en un ambiente, que, un ambiente que fue fundado bajo, bajo pilares, pilares sólidos y aparte de eso no seculares, ¿no? que fueron prácticamente eh, personas que eran profundamente religiosas, personas que eran eh, profundamente eh, creyentes, que pues han promovido y han luchado también por... Eh, pues eh, impedir de que Occidente, digamos, caiga, por llamarlo de alguna forma, y, e impedir que no, no, no, que no no que el cristianismo se vaya, sino que sea reemplazado por otras ideas de dioses, que es lo que quiero pues, comunicar precisamente aquí en este en vivo. Entonces, sí, la idea precisamente es eso, ¿no? De, de intentar dar el, el debate, porque ese debate lo podemos dar y ningún católico yo creo que eh, se queda de brazos cruzados cuando le dicen que no pueda defender la fe, la fe católica, la fe que defiende, sino que en realidad sí tenemos bases para defenderlo, pruebas también para defenderlo, y así que así que sí, precisamente es eso, de intentar eh, ocupar ese espacio eh, abstracto y, y metafísico que en realidad debería estar, y que siempre ocupó, sino que ahora no solamente ha sido estirpado y mutilado, sino que precisamente en lo que quieren es ser cambiado, ¿no? Y podemos ver ejemplos en, en Estados Unidos de Black Lives Matter haciéndole culto a George Floyd.